Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero Irema Curto Kennels de Presas Canarios Tenerife, España. Voy a hacer una pequeña introducción de tipo literario para después entrar en el tema canino-presa canario. Eh... España ha tenido un gran escritor, entre muchísimos, contemporáneo, murió ya, conocido popularmente por Paco Umbral. Yo soy un empedernido lector de biografías, eh, especialmente de historia, ensayos de muchos tipos, sobre muchos temas... Bien, hace, cuando yo descubrí a Paco Umbral, pues descubrí todo un mundo, todo un mundo porque no era ese típico escritor eh, de tipo tradicional, de verbo convencional. Paco Umbral fue un escritor, creador de lenguaje, eh, con mucha imaginación, autodidacta por excelencia. Fue muy popular, muy controvertido, como se le suele ocurrir a muchos personajes, pintores, literatos... Ya no hablemos de políticos porque para encontrar un personaje político de verdad, de talla, de nivel, en cualquier parte del mundo es muy difícil y no hablemos en España en la época que nos toca vivir. Bien, pues yo recuerdo de las muchas lecturas que hice sobre la obra de Paco Umbral, se me quedaron muchas frases, muchos párrafos que, no, que yo no olvido. Y que me han ayudado mucho a comprender la realidad existencial, humana. Como animal cultural que somos y por consiguiente creativos, aunque Francisco Umbral o Paco Umbral decía nosotros no somos creativos, solo Dios es creativo. Pues tenía razón. Pero bueno, se entiende cuando decimos un escritor creativo, eh, pues eso significa que escribe con cierta originalidad en el lenguaje, en los temas que toca, en las historias que relata, en las novelas que escribe, en las biografías. Paco Umbral fue, diríamos que un cronista de la corte. Él era vallisoletano, castellano de Valladolid, y luego ya jovencito se des, eh, estableció en Madrid y ahí hizo pues, toda su carrera. Fue muy criticado por algunos escritores de talla menor, diría yo, en la mayor parte de los casos, de talla menor. Y eh, le pasó, aunque salvando las distancias, las diferencias, como a Josep Pla, el famoso escritor catalán de Gerona, que escribía muy bien, maravillosamente bien en castellano y no digamos en catalán su lengua materna, que también fue muy criticado. Eh, pero nunca... En ningún caso, ninguno de los criticadores de estos dos autores, y podría hacerlo extensivo, a otros autores, escritores, o pintores, o poetas españoles. No, ninguno de los que le criticaban, que les cuestionaban, a veces lo ponían por, los ponían por el suelo, especialmente a Paco Umbral, eh, no llegaron no digo al nivel ni aproximarse, no les llegaron ni a la altura del betún como se suele decir, ni a la altura de los zapatos bien, pues yo recuerdo una frase que no se me ha olvidado nunca una frase, más bien un párrafo no eh, quien no tenga espíritu autodidacta no me ciño a la literalidad exacta pero más o menos así eh, quien no tenga espíritu autodidacta no va a ninguna parte él era autodidacta un gran lector pero es que el ser autodidacta es fundamental el espíritu autodidacta el hombre, la mujer eh son creativos porque son autodidactas, se salen de la norma común. Y entonces eso lo tenía perfectamente asumido Paco Umbral desde jovencito. El ser autodidacta, o mejor dicho, sí, el ser autodidacta, hay personas que lo confunden. ¿Qué es ser autodidacta? Eh, formarse a sí mismos en fin, se han hecho distintas definiciones ¿no? es que para ser escritor mejor dicho, no hay escuelas de escritores quien piense lo contrario está equivocado Hay, como tampoco hay escuelas de pintores sí, se va a aprender la técnica en la pintura más que en la escritura en la literatura pero realmente se aprende leyendo viajando analizando reflexionando muchos cual no era el caso me parece a mí de Paco Umbral orando y es así es como se van haciendo escritores poco a poco paso a paso en el día a día, leyendo, estudiando, pero cuando yo digo estudiando, no me refiero a empollar, a memorizar textos, fragmentos de textos, de libros, de autores, para después lucirse más o menos en un examen, en una escuela pública o en una escuela privada, en una universidad. Eso es relativamente importante y no es a lo que yo me refiero. Eh, eso no les, no les lleva a ser escritores. Hay mucha gente muy docta pero que serían incapaces de escribir una novela, una novela pero novela u otro tipo de obras relacionadas porque siempre el escritor se refiere a la humanidad. Siempre, indiscutiblemente, al hombre, a la mujer, a la familia, a la política, a la historia Todo lo que tiene que ver con el ser humano presente y pasado Entonces, esto lo llevo yo al terreno de la cría del perro de presa canario Y se puede hacer extensible a la cría de cualquier raza Hay criadores geniales Geniales uno de ellos que yo he mencionado ya fue eh, Max von Stefanitz, el creador de la raza, porque él fue el corazón y creador de la raza, pastor alemán. Para eso tenía que ser genial. Pero la genialidad no es una cosa de un momento, de un día, de un mes, de un año. Por inspiración, como se suele decir, como los que escriben poesía, ¿no? ¿Se siente inspirado no se siente inspirado? No, no, no, no, no. Hay un, eh, quizá un 10% de inspiración, como dicen algunos, dejemos el porcentaje, si es más exacto o menos exacto, según el autor, y el resto es trabajo, es constancia, reflexión permanente, cuestionarse a sí mismos, y eso lo hacen los literatos, lo hacen los historiadores y sobre todo, o sea, los, sobre todo los literatos, los poetas y los, y los eh, pintores eh, y muchas veces romper aquellos que hayas escrito, muchas tirarlo a la papelera lo que se ha pintado tirando a la papelera, tirarlo a la papelera porque no es no tiene el valor que ellos quieren que tenga esa obra. Bien, pues la cría del perro de presa canario es exactamente lo mismo. La persona tiene que ser, para poder ser criador de verdad de presa canario, eh, autodidacta. Autodidacta. Escuchar siempre a los que tienen algo que decir. Leer a los que tienen algo que decir, la mayoría de las personas que escriben libros tienen algo que decir. Unos serán más geniales que otros, más completos que otros. Pero todos, mejor dicho, de todos se aprende, de todos. Pero luego uno tiene que verselas solo, con el papel en blanco, como se decía antes, delante de uno cuando se escribía a mano o delante de la, del papel en la, en la máquina de escribir en blanco y ahí hay que empezar a crear la obra, hay que empezar a escribir, eso lo saben todos los escritores no es una cosa simple, es una cosa compleja, de complejidad mental, sentimental, afectiva todo eso está dentro de uno, de este ser humano, animal, cultural, social. Entonces, esto lo digo, lo traigo a colación, porque yo empecé de cero. Estaba dedicado a otras tareas, como era de comercial en los últimos años, de comercial para empresas, una concretamente multinacional, la casa Abbott norteamericana. La rama que yo representaba, que yo promocionaba, que yo comercializaba en Canarias, era la rama médica de medicina humana y material quirúrgico en médicos y hospitales clínicos. Eh, entonces, llegado un momento... Rompí con eso y al cabo de un poco, tiempo, poco de tiempo empecé con lo de los perros. Pero yo antes, mucho antes de decidir dedicarme solo y exclusivamente a la cría de perros, y ya casi que de seguido, desde el principio, al perro de presa canario, como si de una raza se tratara y que se tenía que hacer. Tenía yo muchas lecturas, quiero decir con esto, había le leído mucho sobre distintos temas, había estudiado. Tenía, yo diría que una mínima base cultural imprescindible para luego, luego poder llevar a cabo esa actividad que emprendí desde cero, como es la de criar perros de raza y presa canario, cuando no se le llamaba eh, canario, ni se tenía concepto de raza, ni nada que se le pareciera. Eso, como lo he dicho tantas veces, aunque a algunos les moleste y me critiquen y me pongan por los suelos, pero que nunca significarán absolutamente nada dentro de la cría porque el movimiento se demuestra andando y eso es como acabo de decir en el día a día no es una cosa de una inspiración de un momento de un arrebato de una ilusión no no no no no es una ardua tarea una ardua labor en el día a día y venga y dale y camadas que a uno no le gustan cuando pensaba que podían ser buenas, un buen producto. Eh, y cuando uno ve los cachorros, o veía a los cachorros, decía, no, esto no es. O sea, como el escritor y como el pintor, a la papelera. Eh, eso no lo tienen en cuenta la mayor parte de las personas que eh, se quieren dedicar a la cría del presa canario. Y además piensan, muchas de estas personas, y no las estoy acusando de nada, simplemente lo que quiero dar a entender es que están equivocados, no se dan cuenta, o no se quieren dar cuenta, o no lo quieren aceptar. Para criar perro de presa canario, en serio no es suficiente coger y comprar una parejita y ponerse criar y después bueno, ya veremos y luego pues bueno, yo me dedico a otra cosa que es lo que me garantiza no, no, no me garantiza la, la supervivencia me garantiza mi economía el sueldito que tengo o la pequeña empresa o mediana, lo que crees sea esas personas están abocadas al fracaso y que poco contribuyen a la constante creación del perro de presa canario y cuando digo la constante creación del perro de presa canario la constante construcción eso es en todas las razas el pastor alemán es una raza hecha pero se está haciendo todos los días porque como mañana y hacerlas y bien porque si de lo contrario la hunden en cuatro días. El trabajo que han hecho durante tantos años los de criadores de pastor alemán y de otras razas, pero a mí me sirve como modelo el pastor alemán, sobre todo en las líneas de trabajo, eh, me sirve para eh, ilustrar lo que estoy hablando. ¿no? Entonces, cuando a mí me han comprado perros, y me imagino que le habrán comprado en otros sitios otras personas, y quieren pues dedicarse a la cría y te lo dicen, pues bueno, pues con esa alegría, ¿no? Vale, muy bien. Y luego te están llamando constantemente para que le resuelvas los problemas. Pero que claro, es que con esas personas, además de que no están capacitadas, no existe la posibilidad de relacionarse, de comprenderse intelectualmente, porque aquí hay un factor intelectual intelectual es la mente, la que comprende, la que distierne, la que decide, la que pone en práctica. Cuando no hay ese, no, no puede haber un entendimiento. Cuando por una de las partes no hay contenido suficiente. Y entonces están como desilusionados como frustrados y encima pues de una u otra manera cuestionan al criador al que le, vendieron, le, le compraron perros o lo critican su incapacidad porque si por eso fuera y yo tampoco hubiese llegado a ninguna parte a ninguna parte y yo no he hecho más que Laborar, como dicen los italianos, laborar y laborar desde el primer día y ahora sí, ahora parece que va mejor y ahora pues me tengo que gastar un dinero que no tengo y voy al banco para sacar un préstamo, para que, o sea, para poder seguir. Y así ha sido mi vida, no ha sido otra. Pero es que la del escritor, hasta que deja de escribir porque se muere o porque las, las facultades intelectuales ya no le dan de sí lo suficiente como para escribir y se ha sabido dar cuenta a tiempo suficiente, pues ha sido lo mismo, la misma constante. Y si no publicaban, y si no les publicaban, y algunos sus primeras obras tenían que publicarlas con sus medios, y muchos se metían en préstamos bancarios, con un interés altísimo, en la mayor parte de los casos, y luego arrancaban y fue para ellos y ha sido para mí una labor constante y difícil, siempre, en todo momento y unas veces uno está más entusiasmado, más feliz por el resultado pero luego resulta que no, eh, valga la redundancia, eh, no ha salido la camada que uno esperaba o ahora no se venden los ejemplares porque hay crisis, o porque ahora nos han montado una campaña de perros peligrosos que ha durado 8 o 9 años, ahora con lo del, del, del coronavirus, ahora no sabemos lo que nos depara el futuro, eh, para de, a ver de qué manera podremos seguir con el ritmo que estábamos llevando, porque claro, un criadero, primero hay que construirlo materialmente. Las instalaciones empiezas por poco y vas haciéndolo más y más y más grande y mejor para poderle dar cabida a los ejemplares sementales y reproductoras que necesitas para realmente eh, criar como es, con un número suficiente de hembras, reproductoras selectas y de sementales selectos. No se puede criar en plan profesional, de verdad, y encima como se merece el proyecto Raza Presa Canario, con cuatro perraritas de mala muerte. No, no. Y retomando el hilo desde el principio, el nivel cultural, la persona que no tenga inquietud por el conocimiento en los en todos los, o casi todos los campos del, del saber, tiene que leer sobre muchas cosas y escuchar muchas cosas. Hoy en día tenemos internet, y yo he, descubrí, he descubierto un gran mundo en el internet. Dicen, no, en internet hay mucha basura, en internet hay de todo como en la vida, como en el mundo, pero hay que saber seleccionar. En las librerías también uno va y puede comprar un gran libro sobre un determinado tema, y libros bastante más mediocres y algunos, la verdad, que mejor que los hubiesen tirado a la papelera en lugar de publicarlos entonces eh, si no hay espíritu de autodidacta ese espíritu autodidacta no se va a ninguna parte y el criador de presas canarios que se lleve por lo que opine este juez o aquel otro juez que nunca han significado nada, jueces caninos, o aquel veterinario que nunca ha criado nada, nada, eh, que lo único que ha, ha hecho ha sido eh, atender a los clientes, a los perros de los clientes que le llevan. Pero que como yo le dije, y eso no lo hago extensivo a todos los veterinarios, ni muchísimo menos, pero como yo le dije a uno que va, ya, ya va cumpliendo años pero que ha ido un poco de listo por la vida como veterinario que una vez me dijo comiendo juntos hace muchos años, él había terminado veterinaria hacía poco tiempo estábamos él y yo con su esposa, él con mi esposa y yo comiendo amistosamente en un restaurante palmero aquí en la zona de Agua García y recuerdo que en una de esas me dice yo no soy un veterinario él había estudiado veterinario, hacía poco que había terminado yo no soy un veterinario yo soy un investigador bueno, yo me quedé un poco parado, ¿no? pero enseguida le respondí mira Pedro, no se llamaba Pedro pero pongamos que se llamara Pedro mira Pedro confórmate con ser un buen veterinario y si además de eso puedes investigar, muchísimo mejor. Pero tú has estudiado para veterinario y ser un buen veterinario no es cosa baladí. Poco más o menos le dije, ¿no? Bien. Entonces, eh, nos encontramos los criadores profesionales con muchos problemas, con muchos problemas eh, a lo largo de nuestra trayectoria. Desde el principio y al principio uno confía más en personas, en veterinarios, en comerciales que venden piensos, eh, en las vacunas, porque no tiene experiencia. Y eso me pasó a mí. Pero luego, a base de lecturas, de reflexión, Y con el bagaje cultural que uno ya tenía sobre otros temas, sobre literatura, sobre historia, cual fue mi caso, me fui abriendo camino y me ha servido muchísimo en mi labor cotidiana como creador de Presa Canario. Porque creador de Presa Canario es todo aquel que cría en serio, que se lo toma en serio, que se esfuerza, no tiene por qué tener 40 perras ni 20 con tres, con cuatro perras selectas y buscar el perro adecuado pues ya es un criador si se lo plantea en serio y en serio significa no solamente que él se lo piense, se lo crea sino necesitas unos conocimientos unos conocimientos básicos que son fundamentales porque sin eso no va a ninguna parte entonces eh... El espíritu autodidacta. ¿Pero qué es el espíritu autodidacta? Ya lo he ido diciendo, lo he ido desgranando. Lecturas. Y hoy en día tenemos internet. Y leer muchas cosas en internet, en libros. Hay que entrar en las librerías. Todavía. Hay que entrar en las librerías. No todo está en internet. Se pueden leer muchos libros en internet. Yo soy todavía muy partidario de, quizás será la, la costumbre, ¿no?, del libro en papel, tenerlo en la mano, poder subrayar. Pues eso, nada más por hoy, espero que esta reflexión sirva, porque yo he escuchado reflexiones de otras personas, de literatura, de historia, de filosofía, y de muchos temas que tienen que ver con el saber humano entonces para ser un buen criador de presa canario o de otra raza hace falta conocimientos hace falta voluntad de trabajo todos los días todos los meses todos los años esto no es una cosa que hoy se toma y después mañana se deja no cuando uno se lo juega toda una carta empieza a invertir como puede y empieza a construir como puede con arreglo a sus conocimientos a su capacidad económica entonces se convierte en criador se convierte en criador en Canarias en cualquier país europeo asiático o americano se convierte en criador y no les quepa la menor duda que es apasionante Tan apasionante como cualquier actividad humana, del tipo que sea, de cualquier actividad que realmente eh, beneficia a la humanidad. Porque todo aquello que no beneficia a la humanidad, todo aquello que no se hace por la humanidad, todo aquello que no se hace para los semejantes empezando por la familia empezando por la gente del barrio empezando por el país de uno y siguiendo así no solamente carece de valor es malo para la sociedad eso lo estamos viviendo ahora de una forma terrible pero eso ha existido siempre de una u otra manera está el mal por un lado y está el bien por el otro queremos pensar muchos humanos probablemente la inmensa mayoría de que el mal puede, digo que el bien puede sobre el mal sí pero hay que ver todo el mal que hace el mal y a ver lo que está ocurriendo en Estados Unidos con esos niños de esos túneles con esos seres humanos pequeños y no pequeños con esa gente que hace esas cosas que nos estamos enterando ahora, gracias a Internet. Recuerdo una conferencia que dio uno de los Rockefeller, de los que están vivos ahora, que no quiero mencionar, que dice hemos cometido un grave error, el haber inventado Internet. Amigo, ya no le pueden poner puertas al campo. Ahora, en cuestión de segundos, nos podemos enterar todo lo que está ocurriendo o gran parte de lo que está ocurriendo en el mundo. Antes no. Vivíamos en la inopia, antes del Internet. Muchos libros. Pero ¿cuánto de verdad había en esos libros? De historia, por ejemplo. ¿Qué pasaba con la política y los políticos? Ahora nos estamos enterando. Ahora, ahora, ahora. Cosas terribles asesinatos por orden de jueces corruptos en España especialmente. Y me imagino que eso se puede hacer extensivo a todos los países por lo que se está viendo. Esto es terrible. Y que no se pueda contar con unos jueces y unos fiscales y unos abogados que no estén vendidos y que esos casos se queden en la impunidad absoluta. Esto es terrible pero nos enteramos y podemos reaccionar. Así que vuelvo a lo mismo. Podemos enterarnos de mucho que nos sirve para criar perros de presa canario de la mejor manera, de una forma ética y dejar tanto de mirar a los demás y criticar a los demás cuando no se está haciendo nada. Lo digo porque hay gente que a mí me pone de vuelta y media que yo me doy cuenta que eso no tiene que ver conmigo, y venga, R er, que R. Er, es aquello de, ven la paja en el ojo ajeno y no ven la diga en su ojo. Nada más por hoy. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.